Madre, hago con mi vida. Chicos, chicos y chicas. Tamara, que ese será aquí el juego. Puta crashero. Chamal. Tamaro, mi computadora no puede.. No puede soportar ¡Ah, tamar! Me rotó el Está altísimo el volumen. Estamos jugando esta pendejada. <risa> no consigo novia así que pues esto toca hacerlo. Man. Si no te quieren tienes que tienes que conseguir una de todo mundo, no importa. Tienes que vamos a entrenar, chicos, vamos a entrenar. Tabaro, mi nombre. Una deuda con la sociedad más tarde. Mi mamá dijo que no le dan mi nombre a si estos conocidos porque pueden encontrar donde vivo y secuestrarme. Pucha, mira, un nugget. Una, una, un pollo. <risa> no parece estar vivo. los algo no está cargando está cargando han pasado dos años y no carga vale dice está en inglés ¿no? duermes suavemente the morning sun supongo que no sé qué significa esto o sea esa parte aquí que mientras que el de la mañana entra con su brillo cálido ...por la ventana de tu modesta habitación de estudiante. El mundo es un lugar pacífico y sereno. Lo único que puedes eh, este, lo único que puedes hacer es quedarte en este momento por siempre. O puedes levantarte ahora, ahora, ahora. En tu primer día de escuela culinaria. No, no tienes tiempo para dormir. ¡Oh, mira ese pollo! ¡Qué chévere está ahí! <risa> Le di que tirar el, el reloj con la ventana y que hace. Me dice dormirse todo, todo el año en activo. Y pierdes tu oportunidad de conocer al colonel Sanders. <risa> Game over. <risa> me rindo. <risa> bueno, chicos, espero les haya gustado el video. Este. Sé que ya fue un poquito corto, pero es que ya acabó el juego. 100%, Mr. X. Inspirador profundo. La Nel, Nel. Salta la cinemática y tal. Vamos a jugar a ese, ¿verdad? <risa> New game. Ahora me llamo Alejo y vamos a poner un U porque esto <risa> es un mono anime, güey. Lo siento, lo siento, lo siento. Han pasado dos mil años desde, desde que cargó el juego. porque qué se demora tanto en cargar? Es un pinche juego de clics. Click. Vale, pues les explico por qué juego esto. Pues en este punto lo único que hago es literalmente traducir horriblemente y sí. Y luego salimos de la Pasan, casa. Ya, ¿eh? ¿Qué, qué chido. Empieza a pensar: ¿quién estará ahí? ¿Quién, quién, ¿Con quién cocinarás? ¿Qué, ¿Qué deberías usar? El tiempo eh, vuela y te encuentras su imaginación yéndote, o sea. Pierdete en tu pensamiento, básicamente. ¡Pum! <ríe> me debo asegurar de llegar preparado para el primer día, ¿no? Sí Si, todos los estudiantes están así, todos los estudiantes están... Oh, qué chido, otro día de la escuela, me acabo de levantar. Debo estar seguro de llegar con todas mis, mis tareas, ¿no? Toda la tarea que me quedaste a la medianoche haciendo allí. ¿no? Eh, miras tu, tu lista, cepillos... Eh, cepillos cepillados. Este, dientes cepillados. Came, came, came. Nada te puede detener. Agarras un biscuit. Estoy de no sé qué es un biscuit tampoco. Ah, es un. de estos. de estos nuggets. No son nuggets, no, son bisquetes. No sé, no sé cómo se traducen. Todo lo que necesitas para tener tu, tu sangre corriendo. No necesitas un corazón, pe. Este tipo es como. No tiene corazón, no tiene alma. Quedando parado, miras la magnificente. Escuela de cocina Aquí viene Tu amigo de por siempre De toda tu vida Miriam Está malo Está plana <ríe> Interesante, interesante Interesante diseño Tiene cabello verde Lo cual es raro Es increíblemente La más Hey Google What does awkward mean in Spanish? Está mal, no me escucha O sea, como menos así, es como... Dominos Kitchen Gracias What does awkward mean in Spanish? In Spanish, that's torpe ¿Qué? <laughs> vale, no oh un punto, sí, eso es como así, es como torpo Como... Vergonzoso, pero es así, vergonzoso la persona que es conocido en, en, en serio, la amas La amas no, veneno Buenos días imaginas <risa> es que te llamen todos los días así Estás así, dice Carlos Hugo <risa> Te llaman como en como internet entonces todo esto para y dice, así dice eh, Felipe X eh, HD Youtube Gamer Pro Barra <risa> baja Estás emocionado por tu primer día de la escuela Por el resto de nuestras vidas En verdad yo Yo estoy Emocionada y nerviosa Muy nerviosa ¿Qué? ¿Qué? En no, la mañana como he para mí misma, pero cuando lo como. No puedo. Saber ningún amor en la comida. Tamara está llorando. Que, que si no, no, sí no es bueno? que si sí fallo. Pucho, fracaso, me fracaso. Classic Miriam. Este, ella. Clásico de ella, alzada por sus padres, sus padres jefe. Ella siempre ha sido sostenida para un estándar muy alto. Uy uy. Desde que éramos bebés, pequeños bebés, ¿no? porque no hay, no hay bebés grandes. <risa> Jugábamos juntos y a, res, a rescatar de, de la sandbox, no, o sea, no serías bebé, no podrías hacer eso, no no sabrías pensar, no recordarías nada. Está claro de que eres la persona más, más amante, o sea, no amante como más. Sí, pero pues no es romántico, no sé cómo decirlo. Que, y que le importa, básicamente. Y que le, que, le, que le importa a la gente. Lo sé. Vas a ser increíble. Pues viste ese color de presión, ¿no?